día 16 de febrero. ¿Cuántos centros de votación estarán en San Francisco? En San Francisco, incluyendo los distritos, vamos a tener un total de 367 colegios electorales en 109 recintos electorales.